Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Fightstream stream Latinoamérica Yo soy Tepi69 y vamos a mostrarles esta tarde muchachos Un espirrón por la Metal Slug 2 de nuestra compañera líder y comandante La General Cofkill. de Metal Slug y Unity, la unidad de Metal Slug presente aquí en Fightstream stream Latinoamérica A ver qué es lo que nos puede regalar, muchísimas gracias a Daiki a Wilberomar y a todo aquel que se vaya uniendo. Un speedrun muchachos. Vamos a disfrutarlo. A ver de qué juego salen más Correa. Y veremos. ¡Qué contemplación! ¡Qué deleite! Y qué speech visual nos regala acá la gran Cofkill. Gracias a todos. Por favor les pido. Que comparta, que comente, que reaccione Ya que si lo hace, probablemente Facebook Le regale estrellas Para que las donen al espacio Cualquier aporte de su parte Hacia la página, es de gran ayuda Vamos a ver Muy bien Topkill, Juego el mundo eh. Me la pelas Calderón, gracias A Segovia, también hijo mío cholaquito. Tranquilo, tranquilo bebé, tranquilo Muchas gracias Rápido con Marco Rossi Entonces inicia acá Kill. Saludos a Gerardo A Jerry Unidad Better Slug, amigos ¿A poco hay más? Gracias Veremos de qué juego salen más correas Y a ver si Ali estará aquí Puede hacer lo que mejor sabe. Muy buena. Seguimos. Saludos, Alan Baez. ¿Cómo andas, güey? Antes del hall, antes de la chambita. Así es. Se va rápido, Koff ¡Ajá! ¡Oh, ¡Qué buen bug! Aplicó el bug del burro. Increíble. Todo para ganar tiempo, ¿no? Javi Blake, muchas gracias Buenas tardes, hermano ¿Cómo gana tiempo con ese salto? A ver cómo vence al primer jefe Juan Pablo Salazar Viéndote un rato desde la chamba Bien, disfruta, hermano Ya inicia con todo y granadazos De Cachof Kill, no pierde nada Andrés Jonathan Trejo, gracias ¿Cómo está Roca? Bienvenido Listo, en tres segundos Apenas sale el primer jefe Es eliminado Gran movimiento el de Cop kill gote Que ya puso traba, ¿no? Para que nosotros No estemos En esta plataforma Conforme a las normas Chinas Que hace poco tiempo acaban de De lanzarse Muy bien Muy bien. Segunda misión. Explica los bugs que vaya haciendo, Tepe. Qué bueno que le di Red Bull a mi hija, dice Paquito. Explícanos ese bug, por favor, Paco. El del burro. Del camello. El que hizo por ahí, Hawk Kill. Por favor. Les damos unas mancorretas a la Marvel 2. Por Fakage, Roger. Vamos a ver ahorita. Terminando yo vuelvo con... La Marvel 2 de hecho, precisamente. Alice es muy buena, así es, Javier. Vaya que sí. Segundo y tercer murciélago. Mantiene. En corredera total y absoluta aquí a Marco. No se detiene. Increíble cómo no le pega esa bola. Por pobre que muy bien. ¡Gran movimiento! ¡Qué juego! Está mostrando Cofkill, qué bárbaro. Increíble la manera con la cual va sorteando obstáculos. Impresionante. En menos de un minuto ya llegó el jefe. Hermano, está. Esta muchacha juega harto. ¡Qué grande, Cofkill. Bien por ella. Gran juego el de Cofkill, amigos. Llegamos a la, la garra Segundo jefe Y seguramente lo va a trabar Con 19 fs. Tiene todo para destronarlo Y ahí está Se va a comer todo No tenía prácticamente bombas Pero con 19 flame shots Van a ser suficientes para que esa garra Sea destruida Le sobraron 4 15 Con 15 disparos destruyó al jefe Nivel 8 Cátedra Absoluto Espirrón de aquellos, ¿eh? Gran Espirrón el de Cofkill. Tercer visión. Vamos a ver qué es lo que nos regala. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Agradecido, en serio. Daiki, 15 estrellotas. Gracias, hermano. Todo suma, viejo. Todo suma. Todo, todo suma. Te lo agradezco, en serio, Daiki. Bien Seguimos Gracias hermano 15 estrellas de parte De Arata Daiki Ahí están Sin miedo a nada, es correcto hermano Sin detenerse Mauricio Marley Gracias por ese like Sin detener paso eh. Gracias Daiki Ahí vamos Otra vez Cuff kill. Como siempre, dando cátedra en este hermoso juego, eh. Marquito Domínguez, gracias por el video que te mandé. Ya lo voy a poner, güey, ya tengo tiempo. No te preocupes, Marle. Buenas, Thunder Kane. Etiquetando a Alexa Ruiz. Gracias. Cuando jugamos top 11, dice Marco Domínguez, en la noche, ¿te parece? Me escribes. Escribes es barco, no hay bronca. Buenísima. No, hombre, jugando como nunca. Con kill Esa Ali no cree nada ni en nadie. Sí, y no se detiene, viejo. No para. Hermoso juego. Bartolomé en gracias, mira nada más. Como continúa y mantiene el ritmo. Sin detenerse. Ahora sí que esta no voltea para atrás. ¡Nada! Impresionante. Vaya manera de dominar el juego, ¿eh? Para Off -kill. Colombiana ella, Oscar de la Luz. Muchas gracias, bartolo Messen. 75 estrellotas. Agradecido, hermano. Oh, ese es otro bus Y es turno del tercer jefe, Pablito González. Caile, Pablo. Caile ya, güey. Caile ya. Caile, wey. Ando libre toda la tarde, Pablo. Caile, wey. O se da miedo. Gracias a Barcelomesen. 75 estrellas. Tremendo juego de Alice. Impresionante Coquill. Como siempre dando cátedra, muchachos. Y sí. Es ella. Es mujer. Y juega de esta manera el Metal Slug. 2. Impresionante. Mira cómo la tengo. Dice. Tiró el avión. Y no tiene bombas, y con eso fue suficiente para reventar al dragón. Y la tercera misión es superada. Gran nivel, qué velocidad qué juego. Y con qué prisa, eh. ni 10 minutos y ya va por la cuarta misión. Tremenda rola el barrio chino. Disfrute. Visión. Muy bien, hermosa canción, amigos. Sin duda alguna nos proyecta eh, la nostalgia. Emana cuando escuchas estos sonidos. Sin duda alguna. Y sin detenerse, sigue acá CopKill. Increíble el nivel. Michael Guamán dice: Es una diosa. Rolando Yujra, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. Qué buena jugadora el Metal 2. Sí. Sin duda, Kofkill es una máquina jugando el metal 2 muchachos tremendo tremendo lo que hace Kopfield y sigue qué velocidad ahí está para una malla esto es un speedrun? así es 10 suficientes ahí está vámonos no para el ritmo no se detiene y ahora viene el tanque Vamos a ver si con el meta de Snoop Se detiene, parece que no Si sí lo hizo al final Pero por los cañones solamente Y ahora sí, a emprender el vuelo El ruedo completamente Le pegaron Pierde unos segundos Junior Misael, gracias Le pegaron al tanque Muy bien Impresionante muchachos. Menos de dos minutos. Y ya va el barco, al jefe. Gracias Argenis. Dejen su like por favor para Cop La gran jugadora colombiana del universo Metal de Slug. De verdad demostrando por qué es una de los líderes en esta comunidad. Increíble. Y ya destruyó todos los morteros. Y ya, so ya va sobre el cañón nada más. El barco que apenas se está acomodando. Y ella ya lo destruyó muchachos. Impresionante. Tres segundos todos los jefes. Es increíble. Terrible. Robert, Thunder Keynes, Argenis, muchas gracias muchachos Años de práctica, sí, pero por supuesto Muchísimos años de práctica eso Para dominarlo de esta manera, ¿no? Sin duda Y en esta entrega honestamente no sé Si hay alguien más, ¿no? Que sabe todos los tiempos, dice que son Ramos Así es muchachos los domina harto. Muy bien. Llegó a la escena de los trenes. Rapidísimo. En tiempo récord. Y ahí vamos. La escena de los trenes. Donde hace su presentación. ¡La laser! Como una de las armas disponibles para el escuadrón. La resistencia. Ahí está, muy bien. Los halcones. Muy bien. A detener el primer tren sin contemplación alguna. Sin problema tampoco. Y un chanchito. Es que así rípate, no. wey, ¿qué pasó? Aunque lo intente mil veces, yo creo. No se va a dar roca. Muchísima paciencia se ocupa para esto, hermano. Y es una de mis más grandes falencias. No le, no le falla un tiro de granada, eh. Impresionante, en serio. No le falla un tiro de granada a esta muchacha. Increíble. Terrible juego el de Cocktail. Qué bárbaro. Qué manera. Segundo tren Yo también, Roger Para score, güey Yo soy jugador score Ahí se va uno En el segundo Y te dice, ¿no? Los hangares, mira Ahí está el uno Te quedó ella Pero para el segundo tren Te, te marca atrás ¿Lo vieron? Como traba También al soldado Mira, ahí está el segundo hangar Ahí te dice que tienes que quedarte con el último Pero esta muchacha no lo va a hacer ¡Claro que no! El mayor riesgo es este para ella Y listo, lo superó Y toma una laser de nuevo para llegar a la escena de los zombies Con seis granadas y municiones 184 oro. disparos de láser a mí en los trenes se me empiezan a entumir las manos, dice Ramos. Yo creo que al 95% de toda la población le pasa eso. Jesús. El asunto es esto que ella está logrando, ¿no? Amigos, por favor, comparta. Comente, reaccione, que si lo hace. Probablemente Facebook les regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página... Es de gran ayuda. Shotgun. Toma la shotgun. Jotados, dos no zombies. Sí, sí, sí. ¡Caile, güey! ¡Caile, Pablito! ¿O te da miedo? ¡Caile! Buenísima. Hey. Gran nivel Tremendo Llegó el Superino Ando cocinando un score de 50 millones en el Metal 6 Cuando lo tengas me lo dices, me lo pasas me. Arboledas, buenas tardes Fabián Gómez, ¿cómo está? Muchas gracias Mutantes, pues ¡Muy buena! ¡Gran! ¡Gran juego el de Cock Kill! Tiene la escena trabada ¡Muy bien! Salto perfecto Dominando, castigando al mismo tiempo Con cañón y munición Y le quedan ocho y yo creo que este submarino ni siquiera va a aguantar las 5 que le quedan. Ahí está. Por supuesto que no. ¡Impresionante! ¡Gran juego! ¡Metal Slug Unity es la página, amigos! ¡Ali Saraki Kofkil, ¡La jugadora de ensueño! Mission. Última misión. Litmak Koka Jackson. Y las alertas de like son la atracción del espectador, sí, sí, sí, por supuesto. Así es, amigo. Se inmortaliza tu nombre en transmisión. Además del lujo de juego que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias. ¡Ay, no te creo! ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo saltó esa vaina? ¡Qué bien lo hizo! ¡Ay güey, No, no, no más Gracias. ¡Terrible! El puente de la muerte No lo golpea ninguna de las bolas de las minas ahí Viene el cuetazo Otra bola El cuete sale volando No te creo viejo, ¿cómo? ¿Cómo sale avante? Yo no juego así. Me violé a tu mami. Listo. Se fue el Enonil. No jodas, ¿cómo hace eso? ¿Cómo pasó las bolitas esas? Las vinas. Increíble. Y se fue el pelón de Breser sin meter las manos. Así nomás quedó pariente. ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Ay, -ha! ¿De qué se murieron los quemados? Dice Alex. Y ahí va. Increíble cómo no le pega ese balazo Extasiado más de uno, eh Viendo el stream, honestamente Vaya manera de jugar Terrible cough Kill de Colombia Es un experta en la materia esta jugadora, eh Jesús Flores, ¿cómo estás? Güey, gracias. Saludos. La paz esté contigo, hermano. Uvas Rip, ¿cómo estás? Me hubiera sacado el dinero de tortillas. Sí, sí, sí. Increíble. 78 días siguiéndonos para Jesús Flores. Gracias. Jerry Trevillo, bienvenido. Se va el primer tanque. Creo que aquí salen tres. Si mal no recuerdo en este... En este Metal... Allá viene el segundo Dos Fueron dos Creo que trabó el tercero Es una chica, así es Marco, es una chica Ali Saraki Cofkill Colombiana ella, Hugo Contreras Gracias Impresionante juego El que está demostrando, volvió a trabar la pantalla Y con eso Elimina A sus rivales, los vio ya no aparecieron. Atrás, adelante. Hay que manejar bien el tiempo para realizar eso. 614 días. Siguiéndonos allá, Javier Mata. Gracias. Ahí está la shotgun, Ali. ¿Qué vas a hacer? Se comió la pantalla. Dos. Ya se comió a dos más. Increíble cómo hace eso. Alfredo Bullos, gracias. Tiene un tercero. Ahora sí, la shotgun directo. Impresionante, carajo. Y viene el Goku a ayudarle a Alice O lo trabó también, lo trabó Se quedó atrás Muy buena Bien Qué manera, eh Qué manera, ahí está A ver acá Saltando Buenísima ¡Hombre! Uno, dos Ella así llevó con cambio y tortillas completas ¡Sí! ¡Volvió a trabar a los enemigos! ¡No te creo, hermano! ¡Mira el juego que está mostrando Alizaraki! Es impresionante la manera con la cual Está consiguiendo este speedrun Además del tiempo récord Dándonos una cátedra de cómo se debe jugar el Metal 2, ¿eh? En un abrir y cerrar de ojos La estrella de la muerte, muchachos 494 días, ahí Para sander Kane. Muy bien jugado Y es turno ahora de la estrella de la muerte. A ver qué sucede. Iniciamos. Venga. Se gana el mejor. Buenísima. Así es, Irving Lozano. La neta que sí. 10 a Cae la primera y le da una laser. Viejo hasta la fortuna, eh. Juega a su favor más bombas. Impresionante el Spirrón. No tiene nombre. Grande, entre los grandes Cockkill, sin duda alguna. Turro. De la última. Ya la conocemos Como oh, grande, jugadora Ahora Haciendo uno de esos speedruns De ensueño muchachos A ver si puede sortear A cómo va la cosa Al 45 elimina esto O menos quizás Otra laser, ya la hizo Cuando te sale una laser Con la primera nave Estás del otro lado ¡Es el arma que más daño le hace a esta máquina! ¡Y ahí va! ¡Y a nada está de salir el tanque! ¡Ya lo sacó! ¡Y los 45 ni siquiera van a llegar! ¡Este es el arma que más daño le hace a la nave! ¡Ya tenía municiones y le sale al principio! ¡Imagínense! ¡La pudedumbre! ¡La pudedumbre de los marcianitos, me enamoré, dice Pablo C. Sí. impresionante juego caray, excelso pulcro, nítido claro y evidente así se juega el metal en los dos muchachos qué máquina, qué máquina, en serio Kofkill felicidades ella es, Kofkill y nosotros somos la unidad del Metal Slug, Metal Slug Unity Muchísimas gracias Yo soy Tepi69 Nos vemos más al rato muchachos Vaya manera de jugar Felicidades a Cof Gil, Jugadora colombiana, parcera De la comunidad Metal Slug Demostrando su poderío Aquí En Fast stream Latinoamérica en Metal Slug Unity. Muchas gracias. Vuelvo al rato.